Esta controversia que cada día se convierte en el referente televisivo de toda esta región y que la gente espera con ansiedad eh, sábado tras sábado para ver los diferentes comentarios, análisis que sobre tópicos locales, nacionales e internacionales se vierten en este programa que tanto Chino, Omar Peralta y Cito Gavín que no va a estar hoy aquí. Eh, analizamos durante todo este proceso Así que esperamos que este programa sea del agrado de ustedes, ¿verdad Chile? Sí, sí, sí Tú sabes que hoy es un día importante para la ciencia y la cultura Sí, sí eh, Hace un día como hoy, en el 1945 Se dejó instituida, la ONU dejó instituida la UNESCO La UNESCO, sí Un mecanismo, un espacio importante De la cultura De animación, de las actividades artísticas, sí, la cultura, sí, sí. el pensamiento Así es. Que tanta falta está haciendo hoy día. Y donde están la diversidad representada, eh, las diferentes manifestaciones sí, culturales sí. artísticas. Fue bueno que la ONU claro, claro decidiera. Ha jugado un gran rol. Sí, definitivamente. Ha jugado un gran definitivamente. rol. Definitivamente. Porque ¿qué es el hombre? El hombre es el conjunto de las costumbres, las tradiciones, las cosas que hace. En esa, en esa batalla permanente por la vida. Así es. Y entonces, ¿quiénes hacen la historia? Los negros de África, los amarillos de Asia, Así los árabes, los hispanos, que somos mestizos, ¿verdad? Así es. Una simbiosis Así es. múltiple de negros, blancos. Sí, los eh, europeos ¿verdad? también. Eh, indígenas. Sí, sí. Entonces, la UNESCO es sencillamente la expresión de esa multiculturalidad. Así es. En un momento de la historia en donde lamentablemente el neoliberalismo ha retrotraído la intolerancia étnica, la confrontación por razones étnico-culturales. Así mismo es, Chino, y déjame decirte que eh, a través de la historia se han librado grandes batallas de esos grupos que quieren mantener su identidad sí. cultural, eh, étnica, eh, eh, eh, y que eh, eh, el capitalismo ha querido trastrocarlo, ha querido eh, borrarlo, Exacto. y ellos, los diferentes grupos que se sienten orgullosos de su origen, que se sienten orgullosos de su origen, luchan por su identidad. Por su identidad, a toda costa. Y eso es muy bueno. Y, y ahora que tú hablas de ese tema tan importante, Justamente, yo leía un artículo de un gran economista respecto a que los se sectores dominicanos se hacían la pregunta ¿Cómo Chile, siendo un país varias veces más desarrollado que nosotros con grandes conquistas económicas y sociales por encima de nosotros ¿Cómo ese pueblo reaccionaba luchando por una serie de conquistas sociales más allá de las que tienen. Y la gente se preguntaba, ¿y cómo República Dominicana no reacciona ni, ni da un paso al frente? Y entre las respuestas que muchos especialistas daban tenía que ver el origen, por ejemplo, de nosotros venir de esclavos, y que el esclavo permite. O sea, esa fue una de las tantas respuestas. Una variable de tipo psicológico. De tipo psicológico. Psicohistórico. O antropológica. O antropológica. Pero yo decía, porque yo hice en mi programa ese comentario, que los haitianos fueron esclavos y se rebelaron sí. frente a sus amos, eh, eh, eh, recibiendo todo tipo de, de atropellos de superexplotación. Sí, se cansaron. Se cansaron. Y se rebelaron. Eh, otra gente y, y, y se revelaron, no diría yo mal revelado, se revelaron bien. Sin embargo, le imprimieron una, pudiéramos decir, fuerza xenofóbica a su lucha. Sí, sí. Que después medio se desfiguró un sí, poco. Sí, sí, es verdad. La esencia de la revolución sí, misma. Sí, es verdad. Porque entonces. Se comportaron bueno, de igual eh, forma eh, eh, y quizás más que, que como se comportaron los blancos con ellos. Sí, es verdad. Así es, verdad, es. es verdad. en honor a la verdad sí, histórica. Sí, sí, sí, eso es verdad. Hay una llamadita ahí. Buenas tardes.